Horóscopo de Sagitario para hoy, 20 de marzo de 2018. La energía astral de este día te hará pensar en el querer tomar ciertos riesgos relacionados con las inversiones. Necesitarás pensar en actualizar equipos en el trabajo si es que deseas seguir teniendo éxito. No es momento de mirar las cosas nuevas que han aparecido. Por ejemplo, cuánto hace que no cambias un software para la computadora. Este tipo de inversión realmente se paga sola. En la descripción del video encontrarás tu horóscopo completo de amor, salud, dinero y fortuna. También encontrarás el horóscopo de parejas y tus números de la suerte. Visita horóscopodehoy.online, para ver tu horóscopo todos los días antes de las 6 am horario de México. No olvides suscribirte y activar la campanita.